Primero hay que decir que existen estereotipos antiguos en los medios de comunicación en Chile, desde antes hasta ahora. Ideas que asocian las personas chinas con la sociedad, inmoralidad, ilegalidad, peligro, etc. Y también hay que tomar en cuenta la historia de la formación de la identidad nacional chilena basada en la exclusión de personas no blancas o personas migrantes principalmente las personas afro o chino descendientes y personas indígenas que eran y quizás son considerados como personas no chilenos o no tan chilenos. Se produce entonces una visión de estas personas como los otros y los extranjeros, aunque sí nacieron en Chile y han estado en este país por generaciones. Bueno, pero no todos los extranjeros se ven o se tratan igual. Hay que tomar en cuenta también el poder cultural, económico y político de Estados Unidos y países de Europa, quienes influenciaron y continúan influenciando las visiones y prejuicios de Chile hacia China y lo chino. Y generalmente China se ve como amenaza en términos de que el comunismo no es compatible con la democracia, y ahora, con la liberalización de su economía, China se ve como una competencia poderosa para Estados Unidos y las naciones europeas en términos económicos, lo que también está vinculado con influencia geopolítica. Y creo que, más allá de una visión negativa, que Chile ahora está en una posición ambivalente en, ante esta dinámica entre Estados Unidos y China, donde no se puede negar la influencia de estos otros países en la perspectiva y prejuicios de Chile o los chilenos. Pero también China está dispuesta con recursos y capacidades de colaborar con Chile y ofrecer oportunidades en un nivel que nunca, ha hecho, nunca han hecho los otros países mencionados. Es evidente que mucha gente ha ocupado a China por la pandemia de COVID-19. Y además, con el desarrollo de las vacunas contra COVID-19, los resultados desde Brasil sobre el 50% de eficacia de la vacuna de Zinovac es menor en comparación con las otras. Eso también contribuye a las percepciones existentes sobre la calidad inferior de los productos chinos. Y hay varios, varias situaciones en Chile, como la compra de CGE eh, por parte de la, la empresa china State Grid International Development. Eh, frente a esa situación hay que destacar dos elementos que alimentan los prejuicios en Chile. Uno es la falta de profesionalismo de parte de algunos periodistas quienes refieren a la vacuna Sinovac como la vacuna china en comparación con la vacuna Pfizer o Moderna no se ve, refiere como la vacuna estadounidense. Refiero que hay prejuicios por parte de los periodistas que impactan sus reportajes. Otro alimento que está relacionado con eso es el poco conocimiento de la historia de China y de Asia en Chile. Eh, por ejemplo, eh, siempre se habla de China como un país eh, oriental y hay una asociación eh, entre China y aspectos con otros países asiáticos, pero sí si existen algunos países asiáticos que están enfrentando desafíos en términos de corrupción, o organización política y social, es por muchas razones, eh, razones contextuales porque son países jóvenes, recientemente independientes, después de décadas de colonización y países experimentando transiciones importantes y difíciles hacia la democracia en un mundo muy desigual donde los países desarrollados y ricos quieren explotar eh, las vulnerabilidades políticas y económicas de estos países eh, asiáticos para sus intereses. Entonces es un escenario complejo y en términos de China también hay que tomar en cuenta esa, este contexto histórico y político. Y también eh, otra situación eh, Podemos hablar de, de la migración, que con el, eh, eh, la relación comercial entre China y Chile, hay más eh, migrantes chinos en Chile. Eh, se puede decir que existen muchos prejuicios sobre las personas chinas en Chile, que son una comunidad cerrada, segregada, que no quieren integrarse a las costumbres locales. Primero, por el tema de idiomas, se hace más difícil la comunicación pero en mi investigación en Mex con mis colegas Carolina Ramírez y Carolina Stefani, es evidente que este estereotipo no es cierto, que las personas chinas están colaborando en diversas maneras con sus vecinos y trabajadores no chinos para enfrentar desafíos comunes como la seguridad pública. También hay que destacar la manifestación pacífica que llevaron a cabo las personas chinas en el año 2016 donde exigieron sus derechos de seguridad pública y esta protesta va en contra de los estereotipos que no quieren ¿Qué integrarse. Qué Porque creo que el acto de salir a las calles y protestar, podríamos decir, es algo que aprendieron de Chile. Yo creo que hay que desarrollar opiniones y reportar reportajes basados en una verificación cuidadosa de los hechos en lugar de especulaciones, porque existen varios videos y columnas de opinión que son más especulativos que ciertos, que se basan en rumores o artículos exagerados en, en, en otros contextos. Por ejemplo, la idea equivocada que un sistema de crédito social en China ya está en uso y aplicado por toda la población con consecuencias graves. Um, para dar un ejemplo. Otra cosa es evitar um, los micro-racismos a través del cuidado con el lenguaje y los nombres. Por ejemplo, no, no, no digan um, el virus oriental, la vacuna china. Um, otra cosa es, um, es importante diferenciar entre niveles y entidades. Eh, hablar de empresas chinas, el gobierno chino y las personas eh, o ciudadanos chinos, que no son lo mismo, porque a menudo eh, lo, los periodistas o eh, académicos eh, eh, se confunden, que hablan de, de empresas chinas, eh, eh, se toma igual como hablan... Eh, hablar de las empresas chinas es hablar del gobierno chino, pero hay que hacer esta distinción y también que las personas chinas y ciudadanos chinos tienen su propia agencia, eh, aparte del de, de gobierno chino y las ideologías. Y, o, eh, también la población china es tan diversa que los medios de comunicación deben poner énfasis y no homogenizar y generalizar lo que es China. Eh, de nuevo, los ciudadanos chinos no son su gobierno y ejercen su propia agencia según sus intereses, al igual que los ciudadanos chilenos y de otros países. También hay que tener cuidado con los tenderes dobles de las opiniones y juicios sobre noticias y incidentes sobre China. Hay que preguntarse si diríamos lo mismo sobre algún evento si esto hubiera sucedido en Estados Unidos o Europa. Podríamos, por ejemplo, hacer una comparación entre el reportaje masivo de la muerte en Brasil supuestamente causada por la vacuna Sinovac y, y reportaje un poco más eh, bajo de perfil sobre las muertes de las personas del de tercera edad en Noruega, supuestamente vinculada con la vacuna Pfizer. Las noticias sobre las vacunas son tan importantes y cruciales que a nadie le sirve exagerar o restar importancia a la eficacia o los efectos secundarios de ninguna de ellas. Este discurso de comprender sobre valores chinos creo que no es tan útil. Un mejor lugar para empezar es no pensar sobre China en términos de diferencia o lo diferente y, y, o lo único, porque cualquier re respuesta desde entonces van a reproducir la diferencia en vez de fomentar comprensión o intereses mutuos. Se puede aprender más eh, sobre la historia o, o urbanismo chino a través de la cultura popular, los memes, en películas, teleseres, leer o desarrollar artículos y reportajes sobre movimientos sociales en China para comprender la complejidad de este país y desafiar las percepciones comunes. Comunes, entonces eh, aprende más sobre la diversidad en términos de lenguaje, etnicidad, creencias, dependiendo en la región y provincia de, de China. Creo que eso es eh, importante y para comprender más sobre China y las personas chinas. Yo creo que hay que poner más énfasis en el aspecto de migración y el tema de idioma, tanto sobre migrantes chinos en Chile, y migrantes chilenos en China. Eh, porque estas son personas quienes en su vida cotidiana están aprendiendo y desarrollando sus vidas, negocios, familias, entre dos culturas y idiomas. Y para estas personas, los dos países ya están íntimamente vinculados. Uno no ve al otro país como tan otro o tan distinto y necesitan adaptarse a otras costumbres, ritmo de vida, sentido de humor, etc. Entonces eh, eh, hay que poner más énfasis en, en estos migrantes chilenos y chinos y, y, y la vinculación más eh, personal entre los dos países. Y también se puede estimular turismo entre los dos países para conocerlos de otra manera de otra forma, más allá de lo comercial y, o la migración. Creo que durante años China ha tratado de mejorar y cambiar su imagen en el escenario global para enfatizar su posición como un socio global para, para países y regiones en desarrollo como América Latina. En, y específicamente en contexto de la pandemia, parte de su campaña para mejorar su imagen ha sido cooperar con muchos países en el desarrollo de las vacunas y también en, en la amplia distribu distribución de las vacunas. Y también se puede destacar la llamada diplomacia de las ma mascarillas en el año pasado, donde China donar donaron de forma masiva las mascarillas y otros eh, suministros ministros médicos esenciales a varios países. Um, pero creo que el desafío para China no es de convencer otros países que tiene y puede producir y diseñar tecnologías avanzadas y sofisticadas, pero es otro que sus capacidades y conocimiento tecnológico son seguros y que China no tiene la intención de usar el 5G o celulares Huawei, por ejemplo, para propósitos nefastos. Estos prejuicios y actitud de sospecha hacia China son evidentes en este contexto de la desconfianza de un sector de la población chilena contra la vacuna de Sinovac también. Creo que eso es, es su desafío. De Los prejuicios que existen hacia China en términos de tecnología eh, siempre están vinculados con ideas y identificaciones que existen con, con lo que usualmente pensamos con el, el occidente, Estados Unidos, Ur Europa. Eh, pero cuando examinamos la realidad hoy, podemos decir que hay sospechas y preocupaciones sobre cualquier tipo de tecnología, como la seguridad de nuestros datos en Facebook o otras eh, redes sociales. Entonces China es solo un blanco fácil y visible que podríamos culpar por muchas cosas, como COVID, consumismo, con su economía desigual global, entre, entre otras cosas. Eh, Um, y estos son desafíos para China para lograr tener una imagen como un país más moderno, um, a pesar de sus esfuerzos. Um, yo creo que las fuertes asociaciones negativas y estigmatización de China y cosas relacionadas son muy difíciles de cambiar, pero estamos mirando un, un cambio lento de a poco. Um, pero igual se necesita un, un esfuerzo mutuo por parte de la gente en Chile también para aprender más sobre China, su historia y su sociedad contemporánea.